Tenemos y vamos y queremos escuchar qué ustedes opinan sobre una situación que aconteció en el fin de semana. Y es que hasta dónde vamos a llegar. Unos jóvenes se grabaron, fueron eh, descubiertos eh, profanando tumbas en, el cement en un cementerio, eh, en el cementerio de Mano Guayabo. Los retos se han convertido en una moda que ya sobrepasa la diversión. Esto lo decimos al ser testigo de profanación de tumbas. Se convirtió viral un video eh, de un grupo de estudiantes profanando una de las tumbas del cementerio de Mano Guayabo. Se muestran a los estudiantes destruir el nicho y parte del ataúd. Ahí sacando a los muertos. <coughs> Perdón. Se escucha decir al principio del video. Mientras uno de los estudiantes rompe rompe eh, con la pared de la tumba. Acciones como esta nos llevan a cuestionarnos dónde vamos a parar. Bueno, en en el editorial del periódico, en el editorial de hoy, del periódico Listín Diario, se le titula Sociedad Enferma. Yo le invito a que usted lo lea. Donde la persona eh, eh, editora, la que crea este editorial del día de hoy, hace un esbozo de cómo está la sociedad actual. Y lamentablemente se hace referencia a tanto a este hecho como a otros hechos que incluyen a menores de edad y a personas de también eh, adultos de la sociedad dominicana. ¿Qué pasa con esto? Desde, desde, nuestro, desde nuestro punto de vista, eh, tendríamos primero que investigar de dónde vienen estos jóvenes. ¿Cuál es la crianza que han recibido estos jóvenes que son capaces de lo indecible? Porque usted ir a un cementerio y profanar una tumba, estamos hablando de, de, de algo ya excesivo. Pero primero tendríamos que ir al fondo. ¿Quiénes son estos jóvenes? El Estado debería estarlo identificando, pero no solamente a ellos, sino a todos esos menores, esos jóvenes y a, y a los adultos también que cometen este tipo de hechos. ¿Qué es lo que buscan? ¿Es notoriedad? ¿Es conseguir like en las redes sociales? Puede ser eh, motivado por el morbo, motivado por la aceptación social. Mucha gente hace cosas para conseguir la aceptación social de los amigos, de los compañeros. Pero antes de entrar en esa, en esa etapa tenemos que investigar el fondo. Tenemos que ver quiénes son esos muchachos. O sea, ¿de qué sectores vienen? ¿Cuál ha sido la crianza y la educación que han recibido? Y entonces a partir de ahí podemos entender por qué reaccionan de esta manera. Pues yo no creo que una persona, eh, aunque la, la verdad hay que decirla, cuando uno está joven uno inventa de todo. Y me incluyo. Cuando uno está joven y... y sí, y pero hay límites que no se pueden cruzar, por Dios. Mira eh. qué es lo que pasa. Es que a veces a alguien se le ocurre una idea, te lo digo porque que cuando uno está muchacho uno inventa muchísimas vainas. Y hay que decirlo. A alguien se le ocurre una idea, vamos a hacer esto. Y cuando tú estás en un ambiente de cuatro o cinco personas, tú por, eh, eh, por no verte como el, ¿cómo diríamos? ¿Cuál es la palabra? Como el zángano, el ¿verdad? Eh, el que no entra en nada. Tú te metes a ese grupo, a ese coro, por tú recibir la aceptación social. Por eso es que a veces muchos muchachos se meten a atracadores. Porque como, como se sienten, por ejemplo, de autoestima baja, quieren el poder... ...quieren la protección de sus amigos... ...y entonces se meten... Igual, ...igual que lo que pasa con las bandas... ...y con las gangas... ...que mucha gente mucha muchos muchachos se meten... ...a esas gangas para recibir la aceptación social... ...de ese grupo... ...el apoyo y la protección de ellos... ...entonces... ...antes que nosotros... ...en el caso mío... ...antes de yo emitir cualquier tipo de opinión... ...me gustaría... ...investigar quiénes son estos muchachos... ...y cuál es la educación... ...y de dónde... Eh, ...que han recibido... ...y de dónde vienen... ...para entonces luego... ...hacerme una idea... De eh, por qué reaccionaron, por qué, eh, llevo, eh, qué lo llevó a realizar esta acción, como a otros que le ha llevado a realizar acciones incluso peores que. Mira, que es. eh, eso que tú te refieres, <ríe> sí, yo también, eh, de las influencias de grupo en, lo, en el adolescente, esa presión eh, para que puedas hacer, para que hagas lo que el grupo entiende, sí. esa búsqueda de aceptación, de no. Quedar fuera, gracias, de no quedar fuera de, de ese grupo social o de ese grupo de amigos, de ese grupo de adolescentes en las escuelas, en las bandas, en el barrio, para que tú no seas el que estás atrás del último, como se le conoce, como le conocen los muchachos. puedes decir la palabra, muchachos? El pariguayo, no, para no ser el pariguayo eh, sí, correcto, sí, sí, sí no es es más, es en, Viene siendo ah, sí. Eso de alguna forma, esa presión Esa presión que ejercen los grupos sobre La adolescente, si este no tiene una Formación, vamos a decir Fuerte, si este no tiene una Formación bien definida Desde el hogar, y tenemos una llamadita Mantengo la idea y escuchamos al amigo Televidente, buenos días Buenos días eh, buen, Jóvenes, buen Se día profesor el, el licenciado bien, Miguel Martínez saludos Miguel. Buen día. Eh, decirles a ustedes que ya eso es, estamos llegando a los extremos, porque es que, bueno, de dónde está identificado con suéter de escuela o de liceo. Uh -huh. Pero el estudiante en la escuela ya es intocable. Para un estudiante en la escuela ser sancionado, tiene que llegar a asuntos extremos, matar. ¿Cómo? Eh, sí, así es. Las sanciones ya para poder sacar, es para poder excluir a un estudiante... Dice el caballero que eh, hay que ver de dónde va, pero lo que se ve, lo que no se ve mucho más grande que lo que se ve. Sí, en cierto. los colegios privados se dan cosas, sí. cosas enormes se dan que no salen a la luz pública porque lo, lo, lo tapan, porque son los hijos de, porque es el colegio tal, pero ahí es que se dan escenas y espectáculos eh, delicados, deprimentes, tristes. Entonces, el asunto, el asunto es un sistema que colapsó. Tristemente, aquí no hay garantía para el que esté en la escuela. La escuela es un espacio de, eh, ya de, de peligro, de alto peligro público para el que está. Tanto ah. para el estudiante, para el maestro, para el director, para el personal de apoyo, sí, porque el estudiante es intocable, puede irrespetar, puede agredir, puede hacer... Licenciado, ¿Sí? una pregunta. Usted es maestro. Sí. Yo soy maestro de 32 años y fue, dirigí 25 eh, años. Fue mi profesor de, de ciencias, ciencias naturales. De de Macorís. ¿En qué nivel? El nivel? Nivel primario, lo que hoy es, ya aplica hasta lo que es el segundo ya de, de, de, de intermedia. Lo, de, lo, yo, lo quiero era, si usted, yo quiero hacerle la pregunta a usted. Yo quiero hacerle la pregunta. Eh, en lo que usted puede ver a esos eh, estudiantes que usted le da clase, ¿se puede identificar algún tipo de perfil de personas con conductas inadecuadas? Eh, eh. Decirte, ya que yo tengo ya dos años que salí de lo que es el manejo de lo que es de las aulas y de la escuela tú, tú lo miras, Óyeme. Lo primero es que aquí hay muchos niños que vienen marcados desde antes de ya, desde la concepción, y tú lo sabes. Sí, sí. Un muchacho, hijo de, de personas que que, que que sea vicioso, como decimos vulgarmente, sí. necesariamente ya viene marcado y eso es lo que te va a llevar a la escuela. Hay niños que son hijos de madre y de padre, y de, de madre y padre que, que, lo que, que son, por ejemplo, ingieren alcohol y Higiene cualquier tipo de estupefaciente. O sea, ya viene marcado y eso lo traen las penas. Pero eso no es el asunto. Eso no es, eso no es. es un sistema que ha permitido y que no ha infundido los verdaderos valores, porque ellos son los primeros que están irrespetando a la población. Cuando un joven dice, pero si yo lo hacen, ¿qué, no, qué me dejan a mí? Entonces, eso es lo que hay. En otro sentido, decirle con relación a la señora Milet, qué bueno los agraciados que Milet le haya resuelto. Milady vino a la comunidad, a la cual yo vivo aquí en Cordero Tejada, cuando era gobernadora. Y no quiso, o sea, vino y nos prometió algo. Y después al financiar, dijo que aún ella fuera diputada, ya y cuánto. Ella está por acá, pero ya cuántos años van y Milady no se ha dejado ver. No sé por qué no ha ido para acá sus manos a mano. ¿Será que cree que no, no sé? Que a lo mejor el recibimiento no va a ser el más grato, a lo mejor sí. Pero tristemente para mí, Milady, no es la garantía más viable para atapar. la urbanización Cordero Tejada es la que está a salida vía Tapia en San Francisco correcto esto es, esto es la misma la misma pena de camino de hace 10, 12 años se sí, había estado prometido por aquí y aquí estamos en espera todavía muchísimas gracias bendiciones ah, gracias, gracias a usted por la participación presidente. este asunto de las tumbas refleja lo que es la generación actual la falta de respeto a sí mismo la falta de respeto a la vida la falta de respeto a a los fieles difuntos refleja eh, actitudes sin valor entonces como sociedad nosotros estamos en el punto de inflexión tenemos que detenernos tenemos que buscar nuevamente las condiciones necesarias para convivir como persona como pueblo respetando señores cosas tan delicadas como el descanso de nuestros fieles difuntos. Y que se vea eso, es una expresión más de muchos de nuestros jóvenes que con pena lo digo, que estén en, en, en un cultivo de antivalores que lo lleva a ellos a perder respeto, inclusive hasta por la misma vida. Fulvio, por la pregunta, ¿y dónde estaba la seguridad de ese cementerio? Porque se supone que el ayuntamiento tiene gente ahí para cuidar, para cuidar ese cementerio. Eso en mano vallado, sí, pero que la gente de él, hay un, un hay un ayuntamiento que administra ese cementerio. ¿Dónde estaba la seguridad de ese, de ese? Entonces ahí entramos, lo, los dos elementos que debemos de evaluar. Y lo que trataba es, Ramón aquí, la seguridad sí. que debe de garantizar, que deben de garantizar los ayuntamientos en los temas de cementerios, de que la gente pueda descansar de manera digna Que la familia no tenga la situación De que si tengo a mi abuelo Que si tengo un familiar, un hermano Ahí pues que yo vaya un día o Que mamá quiera ir a verlo Que la tía quiera ir a verlo Y que encuentre a su familiar ahí pues Usted se imagina el dolor que debe de ser Que usted encuentre la tumba profanada De un familiar a quien usted quiera A quien usted respetó a quien para usted significó mucho Y que unos individuos lo hagan Y que tú no tengas la garantía de las alcaldías Y concluyo diciendo Entonces el otro elemento que es el que más hemos tratado acá El accionar de los jóvenes La presión de grupo La influencia de los grupos El rol que juegan los padres Cómo dejamos que nuestros muchachos se dejen eh, Manipular, chantajear o, o involucrarse En este tipo de acciones Son muchas las cosas y elementos que, que tiene este tema. Tú sabes, Carolina, que la seguridad que... del cementerio debe estar, eh, es muy importante. ¿Tú sabes por qué? Tú sabes los niveles de contaminación que hay con un, sí. con un cuerpo putrefacto. Tú sabes los niveles de contaminación, porque por eso lo cierran, por eso que lo tapan con cemento. ¿Sabes los niveles de contaminación que esos muchachos están liberando ahí? Y el contacto que esos muchachos están teniendo con, esa, con, bacterias. Eh, que, eh, con esas bacterias. Dios. O sea, por eso es que los ayuntamientos tienen que cumplir con su responsabilidad. Esos niños debieron apresarlo. Y se sometió a la acción de la Ah, hay un dato, un dato en relación a esto que vi la información De que los jóvenes serán eh, sometidos a evaluación psicológica De parte del Ministerio sí. de Educación Para ver en qué están pensando estos muchachos Y que esto no se convierte en viral Y que quieran claro, seguir no, a, haciéndolo como a veces sucede Además de la evaluación sucede. psicológica también Que se le, se le aplique la ley Que se eh, sancione eh, Cuando aplique claro. Que se sancione Porque si no, no se resuelve el problema Muy bien, vamos a ver Tenemos por acá un amigo televidente que nos... Es, ah, Tony, Vamos a ver qué nos dice Tony.